Presidente de Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, asegura que es un preso de confianza. <ríe> Tras haber dicho en una entrevista ser un preso de confianza, el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, ha desatado una gran polémica desde la posición que ocupa, porque en muchas ocasiones ha tenido que hacer lo que diga el Pleno, aunque vaya en contra de la ley. Ramírez denunció que en el referido órgano del Estado operan plenos ilegales. Sobre los supuestos acosos de lo que se le acusa, indicó que quien quiera saber quién es Janel Ramírez que vaya y pregunte en Monteplata, manifestó que si se analiza la historia de la Cámara de Cuentas, el dato importante que debe conocer la población es que desde el 2013 al 2022, los planes anuales de auditoría no pudieron cumplirse, y nunca han logrado hacerse siete auditorías en un año, señaló Janel. En tanto que se generaron debates en el Senado de la República sobre si debían invitar el Pleno de la Cámara de Cuentas a proceder con un juicio político contra sus miembros. En ese mismo orden, el presidente de la República, Luis Abinader, mostró preocupación por dicha situación al señalar ...que el Senado tiene varias ideas para solucionar el impasse. Ahí está el contexto del tema. Ahí están las imágenes de apoyo. Y vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre cuestionamientos a la Cámara de Cuentas ...de la República Dominicana? 829-451 es nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su respuesta a la pregunta o su comentario. Así que háganos el feedback. Esperaremos por ustedes. Muy bien. Vamos a continuar, señores, con el programa. Yerjan. Miren. Esto se veía venir. Esto se veía venir porque el problema es, señores, miren, si hay algo que que le hace daño a una, a una nación, es el descrédito institucional. Miren, el que quiera ver lo que está pasando en Haití, que sea mayor de edad, evidentemente, escríbeme a mi WhatsApp, porque en mi teléfono yo tengo videos que me envían directamente desde Haití. Señores, miren, hey, cómo yo lo diría sin que suene tan duro en la mañana. Está bien mutilando la gente están, mutilándolo, o sea, te agarran eh, supuestamente dos delincuentes y el pueblo entero lo mutila, literalmente señores, lo mutila y luego lo tira al medio de la calle, le tira dos o tres gomas encima y lo prende en fuego, no pero no, toda clase de linchamiento Israel, cuando a ti te mutilan, una multi, miren, eso es grave. Y ahí se llega, oiganlo bien, señores. Ahí se llega cuando falla la institucionalidad. El nivel de salvajismo de Haití es una cuestión extrema. Pero ahí se llega, miren a México también. México es igualito. Lo que pasa es que México es por paquete. Y como ya yo estaba acostumbrados a echarle toda la culpa a la droga, entonces lo dejan pasar. Este señor, presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, que todo el mundo sabe que llegó ahí por una, una situación política, porque se ha dicho que él es eh, un acólito de Rafael Furcal, Roberto Furcal, que era ministro de Educación. Y entonces lo colocaron ahí, hablaron cosas bellísimas de él, y resulta que tiene un expediente ahí de, de, acoso. de acoso sexual y laboral. ¿Y qué hizo él? Cuando ya ve que tiene la soga al cuello, porque ya designaron el juez de la Suprema Corte de Justicia que va a llevar su caso sea o no sea culpable, o pues yo no puedo decir culpable, entonces qué dice, ok, yo me, me, me voy a ir de aquí, pero me lo voy a llevar a todos y entonces le echo un saco de vaina, de lodo, a la, a la, a la institución completa, procede el juicio político, dice Farid de Raful, que procede el juicio político contra todos, fíjense lo ligera que es ella para decirlo, él. no necesariamente contra todos, porque son cinco miembros, más los suplentes, son cinco miembros y quien ha manifestado ¿Qué, ¿Qué atrevido tú eres, estar en contra de la diosa Faride? tú a, te estás poniendo loco, eh. pero por Dios bueno sí, ellos están endiosados, eh, hay que decirlo no todos, no todos, pero mucha gente pues, está endiosada, eh, señores y eso, y eso es peligroso una propiedad, como que, eh, eh, tengo wow. una bola mágica para ver todo, miren esos cinco miembros posiblemente sean eh, pasibles todos de un juicio político, pero quien ha manifestado quien ha manifestado que ha violado la ley es el propio presidente y que supuestamente ahí operan eh, eh, grupos, ¿verdad?, eh, de corruptos dentro de la. Entonces hay que barrer, hay que destruir eso y cerrar. Es, es un disparatoso el presidente, por eso que dice. Dice, yo soy un preso de confianza, pero ¿de quién tú eres un preso de confianza? Ley, Admite que está violando la ley. La, la señora la Cámara de Cuentas. Con eso ya él le echó tierra a todas esas, a las siete auditorías que él dijo que hicieron, ya usted le echó tierra, hermano, a eso. Usted acaba de echarle tierra, lodo, para no decir otra cosa, a esas siete auditorías que ustedes dicen que hicieron. Y eso no sirve porque ustedes se han desacreditado. El hecho de que usted diga públicamente que ustedes violaban la ley o que están violando la ley para hacer cosas, ya eso le desacredita desafortunadamente. Qué bien. pena que sigamos en este en este país desacreditando las instituciones y poniendo a veces gente eh, por, por cercanía política y por eh, canchanchanería. Coño, ojalá cambiemos en este país. Bien, buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos, buenos días, Yerjan, amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas y sobre todo todas estas que nos están poniendo en el tapete. Adelante con el tema de una vez. Pensar en que la Cámara de Cuentas como órgano fiscalizador del Estado, primario y supremo, primario y supremo, del orden administrativo del Estado, se erige como un órgano colegiado por ley y constitucionalmente tiene las facultades que le asigna y se desregula por ley. Si <coughs> sí, de hecho entendemos que el Estado es en concreto la administración de lo público y que el Estado por sí solo no tiene recursos y los recursos se generan a raíz del motor de producción de ese estado y se distribuye en un presupuesto cada año y quien tiene la facultad de administrar es el presidente de la república, el que, el que esté de turno, salud gracias salud. entendemos que es una estructura bien organizada mal operada por individuos, que cada cuatro años llegan al poder y se reparten las posiciones, no con el objeto primario de la, o, de, o fecundo de la, de la buena administración, sino como una especie de botín en el que nos los repartimos. Capacidades hay muchísimas y cuánto no andan penando y que se están yendo por la vuelta por México porque si tú no tienes un padrino en este país todavía a pesar de las leyes 4, eh, 4108 a pesar de la declaración del propio, de la propia constitución sobre lo que es la administración pública y establece el fundamento y cuáles serán sus principios y caemos nueva vez que como órgano supremo tiene la Cámara de Cuentas. Y una Cámara de Cuentas que se expresa de esta manera a través de su presidente y que su presidente devela independientemente de, de que lo está haciendo de forma aviesa y sin ningún tipo de sujeción pare, aparente, deja la, pa, la, la mesa de cuatro patas en tres porque la Cámara de Cuentas es el soporte de garantía del buen hacer, porque está haciendo la función de fiscalizador de la función pública. Pero ¿a dónde llegamos a todo esto que le he explicado, cómo está organizado el Estado? A los recursos que dije en principio no tiene el Estado y que se genera a través de lo que nosotros producimos, uno y otro, y por eso hablamos del producto interno bruto y es lo que se distribuye. Y la Cámara de Cuentas tiene que hacer la función de vigilar en qué está gastando cada una de las instituciones, incluyendo el presidente. Que desde hace un tiempo y, la, y el gobierno pasado, la presidencia tiene presupuesto que no debiera, pero ninguno se ha hecho la idea de, de transparentar eso. Y cuando hablamos que el Estado sí tiene una facultad de... De, transmiso, de transmitir lo que hace, tenemos un, una, una, un encargado de prensa y de comunicación del Estado que es súper millonario esa entidad. Y no hay cámara de cuenta en los próximos meses Bien, que bueno. resta de este gobierno. Es decir, que aquí la transparencia, según lo que dijo el presidente de ese organismo. Se fue a la porra. Se fue. Buenos días. Se fue a la porra. A la porra. Buenos días, Carolina. Buenos días, equipo. Buenos días, Sierjan. Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Y buenos días buenos a toda, días. toda la gente que está con nosotros hoy jueves. Bien, estamos sobre el tema de la Así Cámara es. de Cuentos. Digo, a mí de cuentos. me fascina esos temas. Eh, la Cámara la de Cuentos. Que, no, administrativa, pero mal administrada. La verdad que Adelante. ha sido todo un escándalo. Y las declaraciones de este señor en, eh, antes, de, uh, antes de ayer me parece que fueron ha causado conmoción no porque tiene la semana entera nosotros sabemos, sabemos que en las diferentes instituciones hay situaciones, pero cuando hablamos de la Cámara de Cuentas, este órgano que debe de supervisar o en esas investigaciones que hace constar que las instituciones del Estado estén manejándose de manera correcta. Hay una de las respuestas que este caballero dice me imagino que bueno, ustedes lo han dicho, que es un preso de confianza, que ahí se hace no lo que dijera el pleno, sino lo que dijeran algunas personas. Una de las cuestionantes que nosotros podemos plantear, ¿qué ha pasado con todas esas auditorías que se han hecho? Según lo que dice este señor hace días, no tienen validez ninguna. O sea, todo lo que se ha hablado aquí de investigación de la institución, que debe de garantizar y garantizar confirmar que se han manejado bien los recursos de las instituciones del Estado no tienen valor alguno en este momento. Es decir, que nosotros estábamos nadando en un fango en la República Dominicana. Cuando tú entendías que instituciones con un rol de esta importancia, con un nivel de esta importancia, señores, no ha podido hacer absolutamente nada y lo que ha hecho no goza del crédito que se supone que deben de tener las auditorías, estamos en cero, estamos quemados en ese punto. Este señor, no sé si ha renunciado en la madrugada, en, en el día de ayer no lo hizo, pero en la madrugada de hoy, debería de estar poniendo su cargo a disposición de los dominicanos, del de que Perfecto, se haga nuevamente, porque como sabemos que es a través de selección que se Senado hace... Del Senado, en este caso. Del Senado. Que si hay que nuevamente hacer entonces sé si el término es los concursos para la selección de quienes están en esta institución sencillamente hacerlo o sea lo que él dice que la gente que está ahí y él sencillamente no han cumplido con el, con el rol y el nivel de corrupción que hay en una institución auditora de nuestro país ha fracasado ha fracasado. El señor Yanel, si se respetara, y ese congreso también, porque si de alguna forma ellos pueden intervenir o solicitar la destitución o la, o la conformación nuevamente de la Cámara de Cuentas que se haga. Señores, yo no puedo entender ni aceptar que esto simplemente se quede en una entrevista de declaraciones de este señor. Aquí debe de haber un cambio, un precedente y una reorganización de la institución de la Cámara de Cuentas. O sea, no puede quedar así, señores. No puede quedar así. Las declaraciones que este caballero ha dado son gravísimas. Son gravísimas. Y sobre todo que nosotros entendíamos que íbamos a tener, a raíz de todos los escándalos del gobierno pasado, del mal manejo de la Cámara de Cuentas y de las auditorías que tampoco eran eh, con un nivel de crédito importante, que continúe y quizás peor en estos momentos, porque lo que él ha denunciado nosotros no lo habíamos visto. O sea, de manera directa, de un encargado, de una institución, de este nivel, decir todo lo que ese caballero dijo de manera tan tranquila y que en este momento no se hayan tomado decisiones de ninguna índole en lo que tiene que ver con la institución y de él como director y de todo ese pleno. Mira... Definitivamente algo tiene que pasar. Mira, yo me voy a colocar en dos escenarios porque definitivamente nosotros lo que hacemos es eluc elucubración. Porque uno no maneja a fondo las informaciones sobre los acontecimientos y por eso tiene que deducir. Pero deduciendo, el primer escenario que voy a plantear es el escenario de que un presidente de Cámara de Cuentas debe ser un tipo con un nivel de experiencia adecuado un recién salido de la universidad como técnico, como abogado, como especialista en cualquier área, no puede ser designado en una, en una función de su área, ¿saben por qué? Por lo menos en la cabeza de esa, de esa institución, ¿saben por qué? Porque hay una hay una máxima que utilizan mucho los norteamericanos que dice The Practice makes the Master, es decir, la práctica hace al maestro, en mi mal inglés. Y... La experiencia es madre de toda la ciencia, se ha dicho siempre como, como un dicho, ¿no? Lo que quiere decir que designar a un individuo sin mucha experiencia en una, en una institución como esa donde va a lidiar en la, en la presidencia con cuatro o cinco personas más que son profesionales, tan profesionales como él, o a lo mejor con más experiencia y más capacidad eh, eh, digamos técnica, eh, es complicado, eso es lo primero. Lo segundo es que en los institutos en los institutos colegiados, en las instituciones colegiadas, hay la posibilidad de que si usted no está de acuerdo con una decisión de la mayoría, usted puede dar su voto disidente, pasa en los tribunales y pasa en cualquiera. O sea, que no me venga a decir a mí que él está obligado a que el pleno diga que esto aquí dice a... Ellos no tienen la misma función que tiene... O la misma condición de votar que tiene el constitucional. Pero hay una cosa. Hay una cosa. Tú puedes tú puedes ser disidente. Disidente, sí. En la posición. El constitucional tiene que ser a unanimidad. Que es un disparate. Pero bueno. Sí. De alguna manera es para mantener la estructura del derecho. Está bien. Pero, pero... Tú puedes decir, bueno... Yo le voy a levantar un documento de esta decisión que yo no estoy de acuerdo y por ende no soy responsable del resultado después, sencillamente. Pero no me diga a mí que yo soy un preso. Bueno, la ley 107, en sus artículos 54 y siguiente, establece la, las reglas de juego de los consejos en el país, incluyendo asociaciones sin fines de lucro y sus consejos. Bien, entonces, ¿cuál es la, cuál es la cuestión acá? La cuestión acá es que me parece... En este escenario, vuelvo y repito, en este escenario me parece que fue un dislate elegir a un novato en esa posición. Porque, porque en una posición de esa naturaleza tú tienes que llevar a una gente que sepa lidiar con las contradicciones. Una persona que tenga inteligencia emocional para responder ¿hmm? para responder en su... En su a mismo nivel lo que le están diciendo los otros que tiene la misma capacidad intelectual o técnica o profesional que él o más en algunos momentos, entonces tú no puedes poner ahí a cualquiera tú no puedes poner ahí a cualquiera usted se imagina que eh, Juan de los Palotes que salió de Rabuechivo, se graduó de abogado y antes de que el colegio de abogados le diera la, la la matrícula, lo nombren como presidente de la Cámara de Cuentas. Es un disparate del gordo del brazo, Chavo, como dice. La, entonces, eso eso era de esperar. La declaración es más importante. Miren, amado, lo que dijo él, eh, eh cuando concluyas o sí. si te parece, eh, estoy enviando las declaraciones puntuales en citas, ah, de yo este la caballero. Tengo aquí. son caballero. Las voy a mandar a la tabla, entonces la puedes ir leyendo. Ahí están en el chat de Carolina. Bien. Lo primero que él dijo, soy un preso político, tengo que hacer en muchos casos lo que diga el pleno, aunque esté en contra de la ley. Él está admitiendo que violó la ley y que el pleno también. Yo estoy comprometido con hacer lo que hay que hacer, Pedido. sin importar el alto precio que haya que pagar. Entonces, no es verdad que está comprometido porque Exacto. es contradictorio a esa opinión. Segunda, es contradictorio con la primera que leí. Cuando la Cámara de Cuentas decía que iba a hacer 100 auditorías, nunca ha logrado hacer 7. La Cámara de Cuentas es un órgano meramente técnico. Ahora habrá que ver si realmente está aplicando el tecnicismo. El que se. Está hablando como si fuera un tipo que está de afuera. Exactamente. Observando, ¿verdad? Un observador. O como que llegó eh. ayer. El que sigue haciendo lo mismo no puede pretender resultados diferentes. Si llegamos a una institución en su peor momento de descrédito, el escepticismo del auditor me exige que debo seguir un proceso de calidad. Lo único que yo he hecho en la Cámara de Cuentas es abogar por el cumplimiento de la ley. Bien. Este caballero no ha sido capaz ni siquiera de nombrar a 63 empleados que ganaron una, un concurso y no ha podido nombrarlo. Y lo dijo, yo no he podido nombrar aunque tenemos el presupuesto para eso. Uh, Amado, hay un detalle. Pero... Ok, termina para yo no, no, cosas concluye, concluye, concluye. Ok, el otro escenario es el siguiente. El otro escenario es el siguiente, que es el más importante. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Señores, yo pienso que eso es un show. Eso no es Mira. nada. Bueno, no, espérate, espérate, espérate, espérate. Ya tiene la palabra. Deme un momentito. Deme un momentito para no, que no. ustedes lo cubren también. Pero miren, señores, eso es un show. Desde el principio chico. Chico. le inició con escasa. No es verdad, no es verdad que hay una gente, por muy eh, eh, inexperta que sea, que sea tan estúpido, que meta la pata de esta naturaleza. Ustedes saben qué, qué puede ser lo que esté pasando. Que hay gente importante con, del gobierno comprometido con las auditorías. Y ahora van a hacer un lío y va a haber un mal revuelto y beneficio de pescadores. Miren, en ese descuento. Yo le decía, Esa. atención a mi amigo Ramón Antigua director de, de Catastro. Catastro del ayuntamiento. Sí. Él fue aspirante a, la, a ser miembro de la Cámara de Cuentas y cuando no pasó, pese a que había sido preseleccionado en las la, la pasadas eh, elecciones, bien? cuando no pasó le dije, mira de lo que te salvaste. <risa> Está ahí. Le dije, mira de lo que te salvaste. Porque aquí hemos entrado en lo que yo planteaba esta mañana, en desacreditar a las instituciones. Y cuando ya no me conviene esto, desacredito a todos los que están. Y con uno se van todos. Fíjate tú que no. posiblemente eh, ahí hay miembros que ni siquiera tienen nada que... Pero no será que se Pero se a... van a ir todos. Y ya mira. no será que este caballero, perdón Francis, ha cometido actos que él sabe que le van a caer encima y se está anteponiendo. Exacto, pero... Pero, Otra de las cosas dice él, pero yo mira, mira lo que, que dice Farideh. Me sí, pero mira lo que dice Farideh. Eh, procede el juicio político contra todos los miembros, es decir, que se los van a llevar a todos para poder verdad tapar a uno. Miren, eh, sacan a, este, a Janel, que es aparentemente el que tiene el problema, y con eso se lo llevan a todos. Miren, ¿de qué no litoral político problema? viene Janel? Tú que eres. Janel. Tú estás relacionado con gente con mucha información. No, ese. ¿De qué litoral viene? ese joven, no, yo buscar. creo que es de la misma línea de Fulcar por ahí. Pero claro que sí. Por eso, eso, José, eso lo sabe eso lo sabe que hasta los chinos de Bonao. <risa> Bien, amigo. Usted <risa> ¿No? tuve que decirlo. ¿Te ¿Te da cuenta hasta los chinos de Bonao que... que... Entonces, Se fíjate da una cuenta cosa, lo que yo Pero claro que ahorita. sí, pero fíjate algo. A mí me preocupa ahora que ciertamente el juicio debe ser a todos, el juicio político, que es la vía que tenemos para sí. De, de tronar a los que están en el trono porque como aquí no existe mandato aunque no existe mandato la, revocatorio la para, para los electos pero hay condiciones que te llevan a ti, que el juicio político lo puede hacer el primer poder del estado y establecer la condición de, de salida y convocar a una nueva elección pero óigame, de todos porque ya <risa> La, la teoría del árbol envenenado es que todo fruto que salga de ese árbol sí. es envenenado. Sí, sí. Y cuando tú ves la lista, oiga esto, cuando tú ves la lista de las auditorías que no han sido develada son todas entre el pre periodo 2016-2020, 2019-2020, 2018-2020, y de esas instituciones le va a favorecer a los juicios que están en curso. Francis, lo que Bien. nosotros podemos aquí prácticamente confirmar es que esa entrevista no viene por nada. No. O sea, ahí hay algo no, definitivamente claro detrás.